Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes eh, aquí en YouTube, en iBox y en Spotify. A los que me quieran escuchar por ahí, eh, pues bueno. Eh, bueno, antes de continuar ya saben que ahí están las, las redes sociales. Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok, estoy como Canal 49 en Twitch. También que diga oficial, Canal 49 Oficial en TikTok y en Twitch como Canal 49... Eh, ya saben que va a haber sorteo de boleto para el juego de los Niners contra los Cardenales a los miembros del canal. Solo denle clic al botoncito de unirse y vuélvanse miembros dorados para que también puedan participar en las rifas que hago mes con mes. Ya la próxima semana viene el mes de, eh, la rifa de septiembre. Eh, este, debo algunos regalos y estoy bien consciente de eso, pero ya los voy a entregar esta semana. Lo prometo, prometidísimo. Este, ¿Qué más? Ah, también hay, va a haber la rifa de un casco como este y una bandera como la que tengo allá del buen Hugo Montero. ¿Qué más? Pues nada más. Eh, vamos a tratar de no extendernos tanto. Ayer ya hablamos mucho en la en, el, en la plática postgame de lo que pasó en el juego. No vamos nada más como que a cerrar, a redondear un poquito todo lo comentado. Y, y pues yo creo que eh, pues la constante <coughs> entrando de lleno al tema, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Qué es lo que más nos puede preocupar eh, a nosotros como aficionados de lo que está pasando con los 49 de San Francisco? Pues creo que es claro que es la ofensiva, ¿no? El, el, el, la inoperancia de la, de la ofensiva eh, es, es de alarmarse. La defensa sostuvo el juego, lo tuvo ahí todo el tiempo. Eh, tuvieron no sé cuántas ocasiones a Wilson 13 afuera, 13 afuera, 13 afuera. A Wilson y a la ofensiva de los Embers, que también, de los Broncos, perdón, que también pues, no, no ofrecieron mucha, mucha, muchas cosas, ¿no? Creo que, como ya lo dije, eran, eran un espejo, ambos equipos. Estaban jugando un reflejo el uno del otro con grandes defensivas, con ofensivas inoperantes. Eh, pero lo de San Francisco, pues sí, eh, que es lo que nos concierne, pues fue realmente una cosa lamentable. ¿no? Se corre solamente 19 eh, ocasiones, solamente se producieron 88 yardas. De esas 88 restenle la escapada de Wilson de 37 yardas, me parece que fue. Realmente los 49 en 18 carreos solamente produ produ produjeron, ¿Qué les gusta? 40 yardas es una cosa inaceptable para un equipo que se basa total y completamente en el ataque terrestre. El ataque de Shanahan es por tierra, se queda sin corredores y se queda sin ideas en nuestro head coach. ¿no? Vamos a ir analizando punto por punto. Y empezamos con el más ríspido y el más incómodo ya creo que para todos, el coreback, el señor Jimmy Garopolo, que nos presenta una versión totalmente lamentable. Él en conferencia de prensa, Dice que no se quiere justificar, pero dice que está fuera de ritmo, que no entrenar eh, todo el off no estar en los training camps eh, con el equipo, le está costando trabajo agarrar ese ritmo con la ofensiva, ¿no? Tiene un punto válido y, y respetable, pero no lo tomo yo como algo, eh, como una excusa en la cual se pueda ocultar un mariscal de campo de la NFL, toda vez que ha sido el titular de este equipo, de esta ofensiva durante los últimos ¿qué? cuatro años, eh, tampoco es como que no conozca a nadie, no no es como Wilson que está llegando completamente a una ofensiva diferente, con jugadores diferentes, con un coach diferente, eh, Garoppolo ya se la sabe, ¿no? puedes dar fuera de forma, eso sí, se lo compro, y eso es culpa de la directiva que nunca creo que tuvieron un plan B para Trey Lance. Jamás tuvieron un, un plan B para el señor Trey Lance. Pensaron, pensaron que Trey Lance iba a ser inmortal, que nadie lo iba a lastimar nunca. Lo expusieron demasiado. Yo sigo sosteniendo eso, ¿no? Habrá quien me sigue diciendo que, que no, pero yo sigo pensando que lo expusieron de una manera muy estúpida al señor Trey Lance. Y pues la prueba más irrefutable es que está lastimado nuestro, el que iba a ser nuestro coreback titular. Al final ya casi pues empezando la temporada se firma Garopolo, ¿no? Y ya se le permite practicar con el equipo. Y, y puede ser que esté fuera de forma. Esa sí se la compro. Lo de que tiene que agarrar ritmo, no lo sé. Es un jugador profesional que no está empezando. Lleva ya muchos años jugando en la NFL. Lleva ya casi 5 años con los Niners. Y no puede ser que salga con que está fuera de ritmo. ¿Qué? Pues no ritmo con la ofensiva. Creo que ritmo él lanzando unas pedradas horribles. Eh pues de no entenderse lo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero es el Jimmy que todos conocemos. Y pues sabemos que no le podemos pedir más a, a este coreback en los 40 años de San Francisco. De repente te da juegos decentes como el de Seattle. Un buen juego. Y de repente te da este tipo de, de cosas que no tienen ningún este, pues ninguna justificación para mí, ¿no? Pero bueno, mal el coreback. Muy, muy mala actuación. La línea ofensiva, otra cosa lamentable, ¿no? Todo el tiempo le estuvieron pegando a Garopolo, todo el tiempo le estuvieron llegando McClinch sigue haciendo agua. Esta vez Spencer Burford no jugó muy bien y fue de los jugadores peores rankeados del partido, según Pro Football Focus. Eh, Brendel ahí ese fumble, sí, Garoppolo, pero también Brendel. Un centro primero, entregas el balón y luego haces su trabajo. El señor lo embarró en sus nalgas, Garopolo sacó antes las manos. Y un balón perdido uh, en una posición, en una ofensiva que estaba funcionando bien. ¿no? Por ahí garópolo también pierde a Divo Samuel solo en la zona de anotación. Eh, horrible, ¿no? O sea, puede ser generado de la presión que le estuvieron metiendo a coreback Y es que Denver pues aplicó la, la, la vieja confiable con los Niners, ¿no? Deténles el ataque terrestre. <coughs> y pone el juego en el brazo a Jimmy Garoppolo Y pues ahí están los resultados, ¿no? George Kittle. Desaparecido, ¿no? Si hubiera seguido lastimado hubiera sido exactamente lo mismo. Cuatro atrapadas para 28 yardas, me parece. Tampoco nada del otro mundo. Eh, Brandon Ayuk fue el mejor. Y pues, apenas tuvo creo que cuatro recepciones o tres también. Divo Samuel por ahí dos entonces pues no el ataque aéreo tampoco funcionó, en general el equipo no funcionó ¿no? Garoppolo se va con mejores números que Wilson salvo la intercepción más yardas, una anotación igual que Wilson se fue sin anotaciones ¿de? tampoco es como que Wilson haya hecho muchas cosas pero movió a la ofensiva cuando la tenía que, que, que mover, yo cuando platiqué en la semana con los carnales de Broncos Latino les decía eso, eh, para que los 49 puedan eh, aspirar a ganarle a Denver tienen que correr el balón tienen que tener mejor posesión de de de, de, de y que no se nos eh, canse nuestra defensa porque se va a desfondar y parece que lo estaba yo eh, viendo lo que iba a pasar no la defensa estoica la, la defensa heroica estuvo ahí todo el tiempo deteniendo a denver deteniendo a denver deteniendo a denver 13 afuera 13 afuera 13 afuera pero pues se cansaron y se desfondaron no Entonces, la línea ofensiva regresando a, a, a, a la revisión que estamos haciendo uno por uno unidad por unidad malita, luego se nos Williams nuestro mejor liniero y el lado ciego quedó desprotegido, entró eh, este, Jalen Moore y lo hicieron pedazos, tuvo que entrar Colton McEvitz para más o menos hacer la chamba ¿no? entonces nuestra línea ofensiva que era un tema que, se, que yo hablé y se habló mucho durante el offseason pues le sigue valiendo tres pepinos a la directiva de los Niners ¿no? estamos prácticamente desnudos y, y yo no quiero justificar a Garopolo, no por eso empecé diciendo que jugó basura, pero a quien ponemos, al que pongamos con esta línea va a estar complicado y más si no podemos mover el balón por tierra. Los corredores Jeff Wilson, pues hace lo que puede con la línea que hay. Y, y ahorita entramos con Shanahan, que es un punto bien importante ahí. Este, pues no, no genera el ataque terrestre. Por consiguiente, pues no genera el ataque aéreo, ¿no? Es la. Es la, es la es como la secuencita en la ofensiva de San Francisco. San Francisco no corre el balón. Se acabó. Y corrió 19 veces el balón San Francisco. Cuando contra Seattle creo que fueron por ahí de 30. ¿no? Entonces también la constante con Shanahan es que cuando deja de correr el balón. El equipo se cae. Y entiendo que Denver trae una gran defensa y que nos detuvo. Y que nos contuvo. Pero tenías que seguirlo intentando y se olvidó ver. Toda vez, toda vez que ibas ganando el partido y que tenías que controlar el reloj eh, Shanahan de repente lo mismo. Pero bueno. Así vía la ofensiva, ¿no? Rescatables Juszczyk, Divo, Ayuk eh, y creo que nada más, ¿no? Wilson más o menos, pero lo demás no funcionó, no funciona la línea, no funciona, eh, no funciona Garopolo. y pues nos vamos a tener que estar fletando a este Jimmy Garópolo durante lo que reste de la temporada. Si no, es que me lo truenan antes de tiempo. Yo espero que no pase eso, pero eh, podría pasar. Um, a la defensa, pues qué les puedo decir, ¿no? Todo, todo realmente eh, aplaudible, la verdad es que la frontal, los backers rifándose, la frontal bien. Jabón Kinlow, ya, ya me cansé de Jabón Kinlow y perdón que lo diga, yo sé que hay muchos que no quieren que le siga tirando a Jabón Kinlow, pero era, era, era ridículo cómo lo movían, cómo, cómo, cómo lo hacían a un lado y por ahí pasaban los corredores de, de Denver. Y no lo digo yo, es el, es el, es el, es el, el liniero defensivo peor rankeado de los 49 en tres semanas. Y ayer fue el peor rankeado también, cuarenta y tantos puntos. Jabón Kinlow está resultando un fraude, un bust eh, que no valía. Y sigo sosteniendo que no valió el, ese, esa primera ronda que tuvimos hace tres añitos. No sirve Jabón Kinlow y ahora tenemos que ver cómo solucionamos eso. ¿no? Eh, del otro lado DJ Jones haciendo lo que sabe hacer DJ Jones y lo dejamos ir, ¿no? Eh, Kagan Williams igual que tiene mucho que ver en la última intercepción nuestro slot, nuestro ex slot cornerback, ahí está los resultados y también se dejó ir entiendo las lanas, entiendo todo esto pero es una, administra una administración que no ha calculado riesgos y no ha previsto ciertas cosas desde mi punto de vista Atrás bien, Ufanga hizo cosas buenas, sin embargo, fue, eh, también no estuvo muy bien rankeado, no estuvo muy bien calificado en el partido en general, pero hizo sus cosas buenas. no Fred Warner muy bien, Nick Bosa es el mejor. Digo, ya no es eh, sorpresa saber que Nick Bosa es el mejor defensivo de los Niners el día de ayer y semana tras semana lo sigue siendo. Y en general, con todo y sus fallas y sus broncas, Charvarius Ward por ahí salvó un par de, de pases, por ahí se lo comieron también algunos, pero insisto, creo que ya fue eh, consecuencia de estar tanto tiempo dentro del campo, en un estadio o en un campo como el de Denver, con tanta altura en la que se juega. Eh, creo que era eh, de esperarse que no hubiera, que la defensa pues, tenía que doblarse. Y Wilson hizo lo que siempre nos hace. Ya se sabe lo que hace Wilson, tiene años haciéndonos lo mismo. Y váyanse a repasar los juegos contra Seattle. El año pasado simplemente nos aplicó la misma. En el momento eh, crucial, el señor rompe jugadas, alarga, tira pases, corre, sale por piernas. Y no sé por qué demonios nunca le ponen un espía al señor Russell Wilson. Siempre lo dejan hacer lo que quiera. Y se siguen casando con la misma de cargarle con cuatro. Yo sé que Wilson no es Murray. Yo sé que Wilson con cargas sí te puede hacer daño. Sí te puede clavar un pase peligroso. Pero al menos ponle un espía a ese señor. Ahí tienes a Ofanga, ¿no? Ahí tienes a Lenoir, Hasta el mismo Fred Warner. Porque sabías que él era el que iba a intentar sacarte el juego con las piernas. Y así lo hizo. Y nos mataron. Y, y pues bueno. El septi de Jimmy Garoppolo... ...el fombo, la intercepción... ...los errores los cometimos nosotros... ...que también es algo que hablaba con la gente de, de, de, de Denver Latino... ...el equipo que cometiera más errores... ...pues es el que iba a dar las nachas... ...y fueron los 49, ¿no? desafortunadamente para nosotros... ...un juego malo... ...que incluso si lo hubiéramos ganado... ...tampoco había mucho que celebrar... ...los broncos no lo celebran... ...los broncos están eh, preocupados... ...tenían muchísimas más expectativas de este equipo... ...con la llegada de Russell Wilson... ...salieron ganando y salieron abucheados por el público... Y ya van dos semanas que les pasa eso a los Broncos. Entonces la gente no está contenta con eso. E insisto, San Francisco inclusive si hubiéramos ganado 10-5 como iba el juego... Yo no hubiera quedado satisfecho. Y si sí hubiera habido muchas cosas de qué preocuparnos el domingo pasado. A veces las victorias eh, matizan ciertas cosas. Pero en esta ocasión no lo iba a lograr. Ni la victoria. Porque fue un pésimo funcionamiento ofensivo. Y aquí viene la pregunta que muchos nos estamos haciendo. Y ya de tiempo atrás. La, la temporada pasada llegó un punto en donde yo hice inclusive hasta un especial. De Kyle Shanahan. En donde yo cuestionaba muchísimas cosas de Shanahan. Después nos cayó la boca a todos. no Él... Y no sé si él, y ese es el punto. Y llegamos a la final de la nacional y entonces dijimos, no, pues Shanahan sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente nos estamos dando cuenta que, que Shanahan no tiene la visión, no tiene la humildad. Sigue, sigue queriendo creer que él puede con todo y a todas luces no. Se nos sigue nublando horrible. Miren, no es posible, teníamos, eh, era tercera y no sé cuántos de los broncos, ¿no? Eh, en en sus primeros tres puntos... Y hubo un castigo y San Francisco los pudo haber echado más atrás para sacarlos de zona de gol de campo. y Shanahan eh, decidió declinar el, el pañuelo y les dejó eh, la posición para sacar los primeros tres puntos. que fueron diferencia al final? ¿Por qué no confiar en tu defensa si lo estaba haciendo bien? ¿Por qué no confiar en tu coordinador defensivo si lo estaba haciendo bien? Y le regalas tres puntos a Denver, ¿no? va El safety de Jimmy Garoppolo, miren, sí, no puede ser que no tengas eh, calculado... El, ...el terreno de juego, ¿no? Puede ser que no sepas eh, que, que... O sea, eres NFL y no sabes que ya se te acabó el terreno de juego. O sea, es una cosa ridícula la de Garoppolo Pero sí, ya tenía dos linieros defensivos ahí encima. Y es que yo no sé a quién se le ocurre. Solo a Kyle Shanahan se le ocurre mandar una bootleg ahí. En esa zona del campo. Una jugada de tan largo desarrollo. Con ese riesgo de que te podían hacer un safety. Eh... Y pues sucede, ¿no? yo no sé por qué no correr directo por el centro Lo que intentas es salir y tener tantito espacio A lo mejor te frenan y tienes que entregar el balón Pero no les regalas dos puntos Que también al final son diferencia eh, Pésima llamada de Shanahan Pésima desarrollo de Garoppolo Y miren, digo al final pues perdimos de todos modos Pero al menos fueron dos Porque si no se ha salido y tira ese pase Eran siete, la intercepta Denver y anota Entonces pues nos salvamos de alguna forma Y todavía estábamos con la ventaja y lo mismo de Shanahan, no, y es la constante y sigue siendo la constante, ya nos pasó con Chicago y ya nos pasó ahorita otra vez. No se pueden mantener ventajas, no se sabe cerrar juegos, Shanahan va arriba de, de, de, en un marcador y se nubla, y lo que quiere es mantener la ventaja, e insisto, Shanahan juega a no perder, pero no juega a ganar. Ese drive de, de la anotación de San Francisco, una cosa matona, una ofensiva monstruosa, ¿no? un pase ahí de 20 yardas con Ayuk, otro pase también a Ayuk después ahí, también súper rápido, la corrida de Wilson de 30 y tantas yardas, 6 o 7 jugadas llega, se anota con una genialidad ahí, eh, este pase cruzado. Divo estorbando al esquinero, una genialidad y yo no entiendo por qué es la constante también con, con nuestro equipo, ¿no? Se empiezan haciendo esos drives y después se desdibuja completamente la ofensiva, ya lo he mencionado otras veces, pareciera que, que, que se prepara solamente el primer drive o el segundo drive de, de, de, de, de, del, del partido y después... Se desdibuja completamente Shanahan. Las defensas le ajustan y se sigue casando con la suya y sigue siendo muy predecible su ataque y entonces ya se nos van acabando poco a poquito las ideas y esa es una cosa realmente lamentable. Y entonces la pregunta viene, ¿el genio es Shanahan? O el genio era McDaniels, ¿no? Porque la neta, veamos lo que están haciendo los delfines ya, ya, No sé si ya checaron a los delfines Ya le partieron su mandarina a los patriotas Ya le partieron su mandarina a los bills Ya le partieron su mandarina a los cuervos Y es una ofensiva que se ve que tiene ideas Que se ve que tiene creatividad Y que se ve que sabe cómo utilizar sus armas McDaniels parecía ahí de adorno el año pasado Pero a estas alturas pareciera que el verdadero genio Era Mike McDaniel y no Kyle Shanahan Miren, el coach de los Broncos ha tenido también un inicio pésimo y se le ha criticado muchísimo por su play calling ¿no? o, sea, o sus llamadas uh, de jugadas, pero ya tuvo la humildad o no sé si él o la gerencia dijo te chingas y te vamos a poner un coordinador ofensivo y se trajo un coordinador ofensivo que ya le empezó a, agarrar, a ayudar ese domingo y pues de alguna forma mal o bien sacaron la victoria. Shanahan sigue pensando que él tiene que ser el héroe del equipo, que él tiene que ser el que se lleve todos los reconocimientos, todas las palmas. Y sigue primero sin confiar en sus corebacks, y segundo sin querer tener eh, el apoyo de alguien que le esté ayudando. Él ve las cosas en tiempo real, por ahí alguien le va informando, pero no tiene como tal un coordinador ofensivo que le esté ayudando a llamar las jugadas y eso lo nubla feo. Porque la peor de todo el partido para mí y para muchos, creo que para todos es... cómo es posible que estás en, con 2 minutos 11, 12 por ahí era, en, en, casi en, en el medio campo, primero y 10, corre el maldito balón, yo sé que a lo mejor sacas una yarda o no sacas nada porque no le estábamos corriendo mucho a Denver, pero mueves tantito el balón, dos, tres yarditas, llegas a la pausa de los 2 minutos y empiezas a obligar a Denver a quemar sus tiempos fuera. Y por ahí te intentas acercar lo más que se pueda. 10 yardas, 15 yardas era lo que se necesitaba. Eh, si te la tienes que jugar en cuarta, te la juegas porque te estás acabando el reloj, ¿no? No sé, no sé... ...pero no lanzas sabiendo que Jimmy no estaba tirando bien... ...que estaba lanzando las pedradas que estaba lanzando... ...que le estaban llegando súper rápido... ...¿por qué demonios lanzas el balón? Kyle Shanahan, ¿por qué haces eso? ¿por qué nos haces eso? Y ahí viene la consecuencia... ...un pase pésimamente lanzado de Garoppolo... ...una gran cobertura de Keegan Williams... ...el balón sale al aire y pues bueno... Le, ...el backer está ahí, se la lleva... ...y nos matan los broncos de Denver... ...todavía se tiene un último drive... ...y también se desdibuja... ...me recordó la final de la Nacional del de, de, de Rams... ...ahí capturan a Garópolo, ...se está acabando el tiempo... ...le alcanza a tirar el pase a Jeff Wilson... ...y Jeff Wilson jamás... ...ve que viene el defensivo atrás de los Broncos... fumble, ...se acabó el partido... ¿no? ...las tragedias que siempre nos pasan... ...con este equipo en los últimos años... ...y, y empieza a cansar... ...creo que nos empieza a cansar como, como equipo... ...no vamos a, a pedir la cabeza de nadie... ...yo todavía no quiero pedir la cabeza de nadie... ...porque pues, nos van a pelar, ¿no? la neta. Y no es tiempo, ¿no? el año pasado también ya nos quedó de, de manifiesto... ...que el equipo puede levantar, que puede voltear las cosas... ...que si empiezan a funcionar las piezas se puede hacer eh, mejor el, el trabajo. Pero el, el, el riesgo aquí, o lo que yo veo que puede empezar a pasar... ...es que Shanahan empieza a perder al equipo, a los jugadores. Eh, de repente eh, los rostros de los jugadores ya no eran de felicidad... ...sino eran de mucha frustración... Me parece que se están cansando de que esto no camina para ningún lado. La defensa se rompe el queso adentro y, y la ofensiva sigue sin hacer nada. Y nuestro Head Coach pues es en lo que se especializa en la ofensiva. Y la ofensiva no produce. No se, tienen, eh, no se tiene plan B, no se tiene eh, idea de lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer. Y me parece que estamos cayendo ya en un bucle. En el que siempre está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo con el señor Kyle Shanahan y compañía. Eh, o, o él. No, no, no, no lo quiero hacer culpable de todo, ¿no? O sea, al final él no lanza el balón, él no bloquea, pero todo esto se tenía que haber previsto en el offseason. Lo de, lo de Seahawks, sabíamos todos de alguna forma que era un espejismo, los Seahawks no traen nada. Denver, pues era un rival un poquito más difícil y, pues, con ese poquito más nos ganó por un puntito. Y siguen los Rams, y aunque los Rams son últimamente nuestros clientes en, en temporada regular, neta que con esta línea ofensiva yo no sé, no estoy tan seguro que les podamos eh, dar, eh, ganar. No dar batalla tal vez sí, pero ganar con esta línea ofensiva no lo sé. Los Rams tampoco han estado muy finos, sí le ganan a los, a los Cardenales, pero no se han visto eh, como el equipazo que fue eh, tal vez el año pasado, ¿no? Puede ser otro juego cerrado, pero al final si Shanahan sigue sin saber cómo, cómo cerrar una victoria, vamos a seguir eh, pasando por estos amargos momentos y creo que nos podemos empezar a cansar antes de tiempo. ¿no? Eh, yo sí terminé eh, frustrado, igual que muchos ayer que nos leíamos en la plática postgame. Y toda la noche le estuve dando vueltas. Me puse a ver la repetición. La neta es que es un juego, fue un juego muy aburrido. Ya quitando la adrenalina del momento. Me senté a verlo otra vez. Y fue un juego muy, muy aburrido. Sí, old school. Sí, mucha defensa. Sí, tratar de correr el balón. Mucho, mucho ahí trabado, sucio el juego. Pero al final un juego que no caminó para ningún lado. Las defensas hicieron lo suyo. El que cometió los errores perdió. Y los errores los cometió San Francisco. no Entonces, pues bueno... Eh, se tiene que trabajar muchísimas, muchísimas cosas este, este, esta semana. Preocupante el tema de la línea ofensiva de Garópolo. Ya qué más podemos decir, ya qué más nos podemos quejar si ya sabemos cómo es Garópolo. Pero es lo que hay y nos vamos a tener que aguantar con lo que nos pueda dar o lo que no nos pueda dar Jimmy Garópolo. Pero si la línea ofensiva no le ayuda... No nada más protegiéndolo, que a todas luces no hay manera de proteger a Garópolo. Si no se puede establecer un ataque terrestre sólido, la ofensiva de San Francisco va a estar perdida durante todo el año. Y yo no sé cuál sea el plan B. Yo no creo que sea Brook Purdy Yo sé que muchos ya en la desesperación y en este sentido de urgencia ya quieren ver al que sea, ¿no? Ya hasta que lo quieren traer de regreso. Pero pues no, no va a sonar mal. Pero en este momento, y no digo que la NFL no haya mejores correos, claro, pero pues no nos los podemos traer. Pero en este momento, la mejor opción que tenemos, nos guste o no, se llama Jimmy Garoppolo Porque no hay otro. Brock Purdy, o sea, si, si, si Lance con un año de preparación... Todavía no pudo realmente mostrar nada en el playbook. Brock Purdy lleva meses, lleva un par de meses en el equipo y poder desarrollar todo el playbook de Shanahan no es cosa sencilla. Más allá de sus habilidades o lo que pueda hacer él, desarrollar el playbook de Shanahan no va a ser sencillo. Y si Shanahan mete a Purdy, lo va a meter a entregarle el balón a los corredores porque como es Shanahan y el miedo que tiene de que sus corebacks cometan errores y sean interceptados, pues tampoco lo va a soltar. Entonces, ahorita la mejor opción es Garópolo. y Esperemos que agarre ese ritmo que dice que le falta en esta semana, ¿no? Porque si no, no sé qué va a pasar. Entonces, pues, eh, como dice el meme de Wolverine, eh, como extraño a Mike McDaniel, la neta. Yo veo a los delfines y me da una envidia, porque así eran los 49 del 2019 y ahorita no tenemos ni pies ni cabeza. Miren, McDaniel llega a Miami a levantar a los, a los, a los Dolphins. Salah lo está haciendo mejor con los Jets. Están empezando a mejorar. Um, La Flor que se fue a Green Bay pues lo está haciendo bien. Todos sus chavos, toda su escuela. McVeigh ya fue campeón. Shanahan sigue sin poder dar un paso más adelante. Yo a veces ya lo veo hasta desmotivado. Lo veo como, como ya frustrado. Eh, no le veo esa, esas ganas de, de, de, de pelear. Yo ya lo veo como rendido. A veces ya en el partido. No sé qué me está proyectando Kyle Shanahan y, y veremos hasta dónde eh, puede llegar este año y, y hasta dónde va a llegar su proceso. ¿no? Esta, esta, pues esta, este proceso llamado Shanahan Lynch. Veremos hasta dónde puede topar. Pero bueno, hasta ahí la dejamos, señores. Ni modo a, a vivir con esto esta semana. Semana 3. Eh, viene la 4. Ganarle a Ramses, volvernos a meter en la pelea. Porque sería ganar dos divisionales, nos volveríamos a poner en primer lugar de la división. Perder es empezar a acabar un hoyo en el que ya nos hemos metido muchas veces y la neta sabemos que no está nada bonito. Eh, ponernos un ganado y tres perdidos sería una cosa ya muy lamentable para los Niners. En fin, eh, redes sociales, canal 42 no oficial, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, canal 42 no oficial, Twitch. Canal 49. Yo creo que nos vemos este miércoles en Twitch. Ya les avisaré. Yo creo que será eh, mediodía, ¿no? Por ahí les aviso. Pero voy a estar el miércoles en Twitch. Este, ¿qué más? Se viene el sorteo. Ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en la rifa del boleto para el juego de los Niners en México. Más allá de si vamos bien, vamos mal ver a los Niners en México. Es una cosa que yo sí voy a disfrutar. ...el casco, eh, réplica de casco... ...y la bandera de Fiel a México también... ...vamos a rifar para la semana de, de, de, del juego... ...y va a seguir habiendo regalos esta semana... ...o estos meses todavía... ...toda la temporada en Canal 49, ¿va? Eh, también el botoncito de gracias... ...ahí está el corazoncito... ...apoyen a Canal 49 para seguir haciendo este contenido... ...poder seguirse llevando semana tras semana y pues bueno, me despido señores, les mando un gran abrazote a todos, cuídense mucho, nos vemos el jueves en Canal 49, el miércoles en Twitch y ya lo saben, ya lo saben ya lo saben Go Niners